Bienvenidos al curso de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC para la Participación Social en la Educación. Proyecto de Formación y Capacitación para Madres y Padres de Familia. Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, CONAPASE y Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Objetivo. Permitir reconocerse como miembro influyente de una comunidad educativa como también ubicarse en un mundo con creciente penetración del uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Propósito. Desarrollar capacidades para utilizar dispositivos y herramientas digitales, con el fin de mejorar y diversificar las posibilidades de comunicación y participación social de los padres de familia en la educación de sus hijos y en su propio aprendizaje. En este curso sus metas serán Identificar su lugar dentro de los órganos creados por la participación social en la educación. Distinguir sus capacidades como miembro de la comunidad educativa a la que pertenece. Identificar los recursos esenciales que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para la vida cotidiana y la participación social. Este curso se divide en tres unidades. ¿Cómo nos organizamos para participar en la escuela usando nuevas tecnologías? ¿Cree que la tecnología ayuda a facilitar la participación escolar? ¿Cómo participa en su escuela? ¿Usamos tecnología para ampliar nuestros medios de comunicación y participación social? ¿Considera que el Internet ayuda a mantener una mejor comunicación entre las personas? ¿Qué redes sociales usa? ¿Nos preparamos para mejorar nuestra participación social en la educación? Aprovechemos las herramientas de Internet para acercarnos con la comunidad. La tecnología es para todos. También, en el curso aprenderá a utilizar los recursos de las TIC para acceder a modalidades de capacitación virtual y redes de participación social. Nuevamente, bienvenido. ¡Empecemos!